Hola, muy buenas tardes, pues son las 7 en punto y como lo vieron ustedes en nuestras publicaciones en la Universidad Franco-Mexicana en la página de Facebook, pues hoy nos acompaña la maestra Ana, la verdad es que estamos nosotros muy honrados, muy orgullosos y complacidos de que podamos presentar este interesante libro en lo que es eh, la universidad, como ustedes saben, pues la idea era poder presentarlo de manera presencial, pero bueno, todavía nuestras actividades están siendo a distancia y así vamos a seguir por unos, eh, unos ratitos más. Entonces, Ana, bienvenida, muy buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias por la invitación y bueno, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, mira, ¿qué te parece si vamos dando unos minutitos ahorita en lo que se van, en lo que se van conectando? Para los que están ya eh, siguiéndonos, hoy vamos a presentar el libro Psicoterapia de Juego eh, desde diferentes enfoques, ya en un momento vamos a entrar en materia con Ana, que es la autora de, de este libro, vamos a empezar, bueno ella más bien, va a empezar a explicarnos y nos va a contar todo acerca de, esta, de este libro, de todos los enfoques que se manejan en él. Y pues bueno, le, los invitamos a hacer sus preguntas, ya saben que yo los leo en el en el chat, en, en los comentarios en vivo, yo los voy leyendo, si tienen alguna pregunta también sería muy importante que le hicieran llegar, y pues bueno, Ana las va a contestar al final, ¿te parece Ana? ¿Te parece que claro, vamos claro a que sí. de manera? Pues bueno, como les decía, bienvenidos, y lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a presentar a Ana, para que conozcan eh, un poquito de, acerca de su trayectoria, de su carrera, y antes de iniciar a la presentación, pues vamos a platicar acerca de esta iniciativa, para escribir este libro. Si les parece bien, entonces empezamos. Voy a empezar presentándote Ana. Uh -huh. Gracias, Sale. Ana es licenciada en psicología por eh, psicología clínica con especialidad, ¿verdad?, en la Universidad del Valle de México. Ella tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica en el centro de ella. Eh, hay atención a clínica de niños, adolescentes y adultos. Estudió sobre psicología, estudios, perdón, sobre psicología y psicoanálisis del arte, psicoanálisis y lenguaje audiovisual e historia del arte también. Es docente en licenciaturas y maestrías y es autora del libro Psicoterapia de Juego, de Editorial Pax, que es lo que vamos a presentar ahorita. Coautora del libro 15 cuentos infantiles para padres confundidos de Editorial Casa Aleph y es la coordinadora del seminario Epistemología y Psicología en la FES de Iztacara. También ha coordinado el diplomado Duelos, Pérdidas y Separaciones en el Centro ELE. Entonces, bueno, básicamente por lo que entendemos, Ana, toda tu formación es psicoanalista. Sí, totalmente. Tengo una formación en psicoanálisis y bueno, sí, uno no puede negar la cruz de su parroquia, ¿verdad? Sí, sí. me dedico a la, a, la, a la atención privada de niños, uh -huh. adolescentes y adultos uh -huh. y pues a la docencia en la licenciatura y, y en uh -huh. la maestría también. Ok, oye, me llamó muchísimo la atención el título del libro del que eres coautora. 15 cuentos para padres confundidos. Yo sé que vamos a hablar ahorita de psicoterapia, pero no sé si nos quieras platicar un poquitito porque me llamó mucho la atención el título. Sí, claro. Bueno, esa fue una invitación que, que, que me hicieron en Casa Aleph. Eh, es un texto que, bueno, lo encuentran en Amazon uh -huh. eh, en donde 15... Bueno, para varios psicoanalistas, ¿no? 15, 16, ¿no? Desconozco a uno, pero bueno. Eh, Psicoanalistas escribimos sobre, escribimos cuentos sobre problemáticas, sobre situaciones que pudieran ayudar a los padres para poder hablar con sus hijos, digamos, desde uh -huh. distintas perspectivas, ¿no? Duelos, digamos, enfrentar la enfermedad, etc. Entonces, bueno, cada uno de los colegas escribe un cuento. A mí me invitaron a participar escribiendo uno. Este, uh -huh. Y bueno, esa es una publicación reciente. De, de casa Alef y bueno pensando que el cuento también es una herramienta pues muy importante para, para que el niño pueda comprender su, sus digamos sus conflictos internos para poder plasmar en el cuento a través de los personajes distintas situaciones con las cuales él se puede identificar entonces bueno además es un texto padre porque el libro está de hecho está acá uh -huh. Déjame, muestro es este Ay, no sé mucho verdad bueno, ya creo que ya es, no, es, es que rato. tengo el fondo este ah, aquí está ahí está, ahí está perfecto okay, okay. Y, y entonces bueno viene ilustrado y tiene realidad aumentada las los dibujitos estos de la ilustración entonces con el celular se ven y suenan y bueno está, está muy interesante bien. muy bien sí. bueno pues también a ratito nos dices en dónde lo podemos conseguir te parece perfecto perfecto y, bueno, vamos a entrar en materia ya veo que varios están conectando saludo a todos los que nos están saludando, eh, hay varios exalumnos, por favor, como les dije, si tienen sus, sus preguntas, nos las envían, por favor, eh, para nosotros poderlas hacer llegar a Ana y que nos las porque creo que el tema es muy interesante, y yo les tengo que presumir porque yo ya tengo el libro, <risa> me llegó hace, hace un par de semanas, y la verdad es que empecé a leerlo, Ana, y pues me gustaría que empezáramos a hablar o que entremos ya en materia con respecto a esta a este, esta propuesta con respecto a lo que es la psicoterapia de juego, pero antes de entrar de lleno a lo que es el libro, pues sí me gustaría, porque hay muchos exalumnos que nos están viendo, hay alumnos incluso también de la carrera de psicología que, que se están conectando y que pues obviamente están apenas adentrándonos en toda esta parte de la psicoterapia, entonces que empezamos a hablar un poquitito, ¿por qué terapia de juego? Fíjate, eh, Algener, bueno, es una, es una, este es un texto que, que también me, me gustaría mucho y siempre que hay la posibilidad de presentarlo y de hablar de él, eh, yo hago mención de que es un texto que se hizo, digamos, eh, con una propuesta de alguien que se dedica o que ha estudiado la psicoterapia psicoanalítica, el pensamiento psicoanalítico, pero también con una querida colega que es la doctora Carolina Santillán que ella eh, escribe junto con Mario Marín el texto, digamos, el capítulo de terapia cognitivo-conductual. Entonces, es un, es un texto donde ellos colaboran con un capítulo, yo escribo, eh, digamos, los, los otros, pero fue un, un proyecto interesante porque, bueno, estamos hablando de, de digamos, de, de corrientes eh, psicológicas que de pronto cuando uno está fuera en la universidad o escucha a los maestros, Parece ser que tienen como que un choque terrible. Entonces, bueno, para mí una de las cosas, eh, grandes cosas rescatadoras y rescatables de este texto es que se hizo en colaboración con otra colega de diferente modelo, ¿no? de diferente corriente de pensamiento y eso lo hace muy enriquecedor. Uh -huh. Es un texto, eh, Alejandra, que yo considero que puede ir dirigido a la comunidad estudiantil en la universidad, por ahí a las personas que están interesadas en la psicoterapia de juego, pero que a lo mejor aún no han decidido muy bien, no, no están muy claros en, bueno, qué especialidad agarrar, ¿Qué, eh, digamos, qué escuela psicológica es con la que uno va a trabajar. Okay. Esto, este proyecto surge a partir, digamos, de como ahora te decía, eh, dando clases a nivel de, de la licenciatura, yo me topaba frecuentemente con comentarios de alumnos que decían que querían trabajar con niños, que estaba padrísimo, que siempre había sido su, ¿no? Lo, lo mejor, que se veían trabajando con niños, que además era muy fácil. Uh -huh. Y entonces por ahí eso me hace pensar, híjole, primera cosa, ¿no? Quizá el tratamiento infantil, no hay que pensar que porque los, los niños son pequeñitos la situación se torna sencilla, ¿no? Uh -huh. Sino que hay que ir entendiendo que el mundo infantil tiene un montón de problemáticas, el niño se enfrenta a muchísimos desafíos, se enfrenta a muchísimos eh, avatares emocionales. Uh -huh. Y la otra es que, digamos, la otra motivación es que veía en estos alumnos lo confundidos que estaban en relación a los modelos psicoterapéuticos. Se sentían atraídos por el psicoanálisis, pero también el humanismo, pero también el cognitivo conductual, ¿no? Y entonces uno los ve como de... ¿Qué me llama? ¿No? Digamos, quizá uno cuando está en la universidad, a mí me pasó que, que yo tuve una gran influencia de maestros con, con recorte psicoanalítico y, y eso a mí me encantó y no dudé, pero, pero hay, hay alumnos y, y estudiantes que dudan, ¿no? que se cuestionan cómo es. Uh -huh. Entonces este texto, en realidad, la propuesta de este texto es, se habla de la psicoterapia de juego, pero desde los distintos enfoques psicológicos, es decir, cómo trabaja el psicoanalista en la terapia de juego, cuáles son los fundamentos epistémicos, teóricos, no, digamos, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje introductorio, eh, digamos, es un texto que podría ser utilizado como un recurso base bibliográfico, wow. eh, porque bueno, no, uno no puede hablar de todos los modelos, ¿no? En, un, en un solo libro con mucha precisión, ¿no? pues es muy amplio. Uh -huh. Y además tiene un apartado, todos los capítulos tienen un apartado de la parte teórica, pero también de la parte técnica. Cómo se arma el consultorio, cuáles son las cualidades que debe tener el terapeuta, los requisitos, digamos, es eh, de forma general una introducción a cómo trabaja cada modelo psicológico, cada escuela psicológica, pensándolo acá en el texto. Uh -huh. Psicoanalítico, ¿no? Desde un enfoque psicoanalítico, desde un enfoque cognitivo-conductual, gestalt, humanismo, y hay un capítulo que es eh, grupos, psicoterapia grupal eh, con, con, con juego, ¿no? Entonces, cada capítulo está diseñado de esa manera, uh -huh. eh, la parte teórica, la parte técnica... Y el capítulo de cognitivo-conductual, lo que hicieron estos autores, Carolina y, y Mare fue eh, hacer algo muy preciso que fue centralizar el texto a psicoterapia de juego desde el enfoque cognitivo-conductual con niños que han sufrido trastorno de estrés postraumático. Entonces también nos comentan mucho en el texto cómo hacen la intervención, qué tipo de, de digamos, de herramientas utilizan, etc. Entonces la motivación surge a partir de, de las inquietudes de los alumnos que yo observaba eh, y también el interés de desmitificar de la idea de que trabajar con niños pues es muy fácil, ¿no? se requieren muchísimas cosas. Y fíjate que tienes toda la razón, te puedo decir que yo era una de esas personas que decía voy a trabajar con niños cuando egresé, egresé ya hace algunos años. Incluso me acuerdo perfectamente que decía voy a poner un kinder, ¿no? Porque yo quiero trabajar con niños. Por supuesto que no. O sea, me di cuenta que, y no nos estamos desanimando chicos a todos los que nos están viendo, los que apenas están eh, en este proceso de decidir con quién quiere trabajar. Yo siempre he pensado, Ana, que también tiene mucho que ver la personalidad, la personalidad del psicólogo, del psicoterapeuta, porque no necesariamente eh, puedes trabajar con niños si no es que no, lo, no tengas la capacidad, o sea, simplemente también tiene mucho que ver con tu capacidad, con tu, digo, con tu personalidad, perdón, con, con la forma de trabajo, y muchas veces ciertamente nos queremos ir por lo más fácil y decir con niños cuando realmente, y todos sabemos y tú no me vas a dejar mentir, el trabajar con un niño con un adolescente no nada más es con ellos, también se trabaja con toda la familia, con todo el contexto, porque no puedes únicamente trabajar con ellos. Y creo yo que una de las cosas más complicadas, por decirlo de alguna forma, realmente es trabajar con niños. Los chiquitos no te aguantan una hora completa que dudaría una sesión. Por supuesto no puedes estar tú platicando como lo estamos haciendo ahorita o como sí. lo haces con un adulto, ¿no? Trabajar con niños y con adolescentes requiere de otras técnicas, otras herramientas y de verdad, de repente literal, voltearte de cabeza para tú poder eh, establecer esa relación y poder um, tener esa información y, e ir dando el, el encuadre al proceso que va a llevar, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy buena la propuesta y la verdad es que, como les presumí hace un ratito, yo ya lo tengo, está muy digerible, está muy entendible y me gustaría, Ana, ya nos dijiste el de dónde nace y la verdad es que yo creo que sería una gran ayuda para todos aquellos que apenas están empezando a adentrarse en la psicoterapia, como tú bien dices, no saben qué enfoque es el que van a, a trabajar. Pero entrando ya en la cuestión de los capítulos del libro, eh, en la parte introductoria no lo vamos a contar todo, por supuesto, pero hablando específicamente del juego. Porque como les decía ahorita, el trabajar con niños, niños pequeños, pues implica muchas técnicas, muchas herramientas y una de las cuestiones eh, más manejadas, pues precisamente es el juego. Sin embargo, el juego, tenemos un concepto y tú lo marcas dentro de uno de los capítulos, un concepto como de. Eh, no, no necesariamente pérdida de tiempo, pero bueno, es este como tiempo libre, hacen lo que quieran, etcétera, ¿no? ¿Desde dónde? Si nos quieres ir explicando un poquitito y a los alumnos y alumnos que nos están viendo, ¿desde dónde parte esta idea de la psicoterapia basada en el juego? Claro. Eh, algo que tú mencionabas ahorita, Alejandra, y que me gustaría recuperar y resaltar es que hay que ir comprendiendo que evidentemente, digo digo evidentemente, pero de pronto a veces al adulto se nos olvida y pensamos sí. que el niño se va a expresar de la misma manera que lo expresaría el adulto, sí. a través de un lenguaje articulado como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Eh, Primero creo que hay que ir entendiendo que al niño le pasan muchas cosas, como decía anteriormente. Tiene muchos retos, tiene muchos desafíos. Yo, yo hablo mucho de esto y, y bueno, eh, pensaba, ¿no? Cuando, cuando uno se recuerda de niña, eh, el niño tiene una de las principales tareas, por ejemplo, que es explicarse el mundo. O sea, quién es él, su cuerpo, de dónde viene, Este, no entender el digamos todo lo abstracto del tiempo ¿no? ¿quién es la tía? ¿quién es la perenganita? ¿quién es la prima? la diferencia anatómica de los sexos ¿no? o sea yo soy niño y es niña ¿cómo es este cuerpo? ¿cómo, si, no. ¿cómo es el cuerpo de mamá? ¿qué hacen cuando están juntos? ¿no? Este, de pronto nace un hermanito y entonces el niño siente emociones que, que digamos son intensísimas las emociones en la infancia, en la niñez, son muy muy muy intensas ¿no? Entonces, bueno, lidiar con los celos, este, lo llevas al kinder y de pronto dice ay caray, pues, hay otros como yo, o sea, no soy el único, qué shock. Claro, qué bueno que uno pueda socializar y que haya todo el mundo fuera, pero es un impacto y entonces el niño tiene que irse haciendo, digamos, teorías de lo que sucede, ir metabolizando las emociones, no es una cosa sencilla. Este, en este sentido hay niños que van digamos, a metabolizar, a procesar, todas estas cosas de distinta manera. Pero por ahí, Alejandra, no lo van a comunicar con el lenguaje eh, necesariamente como lo hace el adulto. Y entonces, en ese sentido, el juego es la expresión, digamos, es el lenguaje que tiene el niño para poder comunicar las cosas que le suceden con el terapeuta. Ahora, el juego tiene muchas funciones. El juego ha sido estudiado a partir de muchísimas eh, corrientes de pensamiento. O sea, biológicamente el juego es necesario uh -huh. para que el niño crezca, fortalezca sus músculos, fortalezca su cuerpo. Cognitivamente el juego tiene funciones importantísimas, ¿no? Uh -huh. Desarrollar las habilidades, de, vamos, de, de memoria, de atención, de síntesis, motrizmente, ¿no? Este, no lo que tiene que ver con, lo, con la motricidad fina, gruesa, socialmente sí. el juego. Porque yo a través del juego entiendo un poco el tema de las reglas, ¿no? la posibilidad de, de lidiar con mi propia competitividad, mi rivalidad. Y psicológicamente el juego tiene muchísimas, muchísimas bondades. Sí. Y la principal es, digamos, bueno, además el niño, o sea, uno juega, el niño juega y siente placer. ¿No? Uh -huh. Si no, no lo repetiría. Y uno descarga. O sea, cuando uno juega, el niño está jugando descarga. Uh -huh. Pero el juego simbólico ¿no? también tiene como finalidad la posibilidad de que el niño elabore dentro de la actividad lúdica los conflictos internos que le están pasando uh -huh. y asignarles ¿no? a las cosas que él va viviendo otro final o sea, por ejemplo, yo pongo también siempre este ejemplo de pronto, pero yo me acuerdo que yo, yo jugaba a la maestra cuando era niña y a todos regañaba, ¿no? Era una gritona. Y entonces mi mamá es un poco preocupada, así como ella, ¿sí te habla la misma Y no, en realidad la, no, no me gritaban, me la pasaba muy bien. Pero yo en ese momento, cuando jugaba ¿no? a regañar a los peluchitos, yo era la grande. Pero cuando iba a la escuela yo tenía que ser la chiquita, ¿no? Entonces me tenía que aguantar que había un adulto, que había otros como yo, pero en el juego yo soy la grandota, ¿no? Entonces manipulo, digamos, a través del juego elementos de la realidad también para que me sean más tolerables, para comprender lo que me pasa. Entonces no es una pérdida de tiempo, hay que, hay que ir pensando que el juego es fundamental, es muy necesario, es vital para el niño... Eh, ya sea en, desde la psicoterapia, ¿no? digamos uh -huh. donde la psicoterapia toma el recurso lúdico, por ejemplo el psicoanálisis va a ser la herramienta fundamental del tratamiento uh -huh. y otros modelos lo toman como, como algo contingente, ¿no? como algo que puede, puede estar, una, un recurso auxiliar. Uh -huh. Pero que también fuera del consultorio, Alejandra, el niño necesita jugar. El niño necesita descargar, el niño necesita, porque es la forma en la que se va a comunicar con, con, con nosotros y, y darle un sentido a la realidad que le está sucediendo. Claro. Ahorita que dices esta parte de que fuera ¿no? del consultorio, el niño necesita jugar. Eh, dentro de toda esta cuestión de, sobre todo los niños chiquitos, cuando están jugando con, con tierra, cuando están jugando con, con este agua o cosas así, ¿no? que generalmente como papás, nos encontramos muchos, ¿no? Que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer. Entonces, aquí es donde está la explicación para los papás que nos están viendo. Y ahorita tengo una pregunta que, que ya me hizo aquí una mamá. Ok. Esta parte, pues, de permitirles, permitirles precisamente que entren en contacto con, con, esas, eh, con esas texturas, con esos este, elementos, ¿no? Porque finalmente están conociendo, están adentrándose precisamente. A esta realidad, a esta cuestión que explicaba Ana, ¿no? Esta descarga que tienen que hacer. Yo, cuando llegan papás al consultorio, me imagino que a ti te pasa lo mismo. Mi este hijo es muy inquieto, no se puede quedar quieto, anda brincando para todos lados. Digo, pues qué bueno, ¿no? <ríe> Finalmente es niño. Uh -huh. Qué bueno que esté de arriba abajo, qué bueno que esté con esa energía, que, que de alguna manera esté. Eh, fortaleciendo esta parte que te explicaba, la parte motriz y demás, que no sea un niño retraído, que se quede, y demás. ahí ya tenemos a lo mejor algunas otras situaciones. Pero aquí como lo acaban de escuchar, la importancia de dejar que los chicos, los niños jueguen, ¿no? Hasta, vamos a, a preguntas como un poquito más técnicas antes de hacer esta que, que hizo una mamá. Eh, la psicoterapia de juego, Ana, ¿hasta qué edades se puede manejar? Bueno, que yo, yo ahorita retomando lo que tú, lo que tú decías, eh, Alejandra, creo que hay que ir observando que de pronto los niños, como ya dijimos, van a, van a manifestar las cosas que le pasan de otra manera, también el niño va a producir síntomas. Y entonces hay síntomas que nos alarman, que nos llamarían la atención para considerar que por ahí se requiere un tratamiento. Por ejemplo, tú decías algo, ¿no? ¿qué tal que el niño no juega? A uno le preocupa como clínico que un niño no juegue, por Exacto. ejemplo, ¿no? Estará deprimido, está inhibido, ¿qué está sucediendo acá, no? A un adulto le preocupa y ponemos atención cuando no puede hacer amigos, cuando el niño no tolera la frustración, ¿no? Se desborda de frustración, eh, cuando lo vemos muy aislado. Cuando lo vemos con, con poca capacidad imaginativa, por ejemplo, los niños chiquitos de tres, cuatro, bueno, te fantasean, imaginan, etcétera, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Cuando niños que tienen eh, regresiones, ¿no? Pensemos que ya controlaron esfínteres y de pronto, oh, otra vez, ¿no? Hay neuresis, hay encopresis, mucha ansiedad, no pueden dormir, o sea, todas esas cosas son la manera en la que el niño va a manifestar que algo le pasa, lo va a poner somáticamente. Uh -huh. ahora eh, la psicoterapia de juego, por ejemplo, desde un punto de vista o desde un enfoque psicoanalítico, puede trabajar con niños pequeñitos, ¿sí? Uh -huh. Muy pequeñitos, antes de los tres años. Otros modelos, por ahí dicen, conviene más grandecitos, ¿sí? Tres años, cuatro años, años en adelante. Uh -huh. Y por ahí algunos hacen un consenso que a lo mejor en la edad puberal uh -huh. ya no hay tanto juego. Ya predomina el lenguaje. Pero también podemos encontrar adolescentes que a lo mejor una forma de entrar al tratamiento es quizá a través de un juego. Claro, va a ser el juego también, y esto sí es muy importante, como una, es una herramienta también diagnóstica. Porque uh -huh. quizá tenga un chiquito de, o un chavo de 12 que me está jugando o que está eligiendo juegos como de 8, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno le es llamativo, porque bueno, en el tema del desarrollo, quizá el de 12 ya está interesado en otras cosas, ¿no? Entonces también el juego nos va a servir como un instrumento diagnóstico. A veces hay puberes o adolescentes con los cuales momentáneamente el juego facilita la intervención, facilita el contacto y después va preponderando el lenguaje, ¿no? Pero más o menos sería como, como un rango de, de edad, ¿no? Uh -huh. Ok, muy bien. Te voy a hacer unas preguntas aquí. Dice, bueno, este es un comentario. Katia Carmona nos dice, ¿la terapia funcionaría más si los papás acudieran? No, si es pregunta. ¿La terapia funcionaría más si los papás acudieran a ella para educarlos de forma correcta para no tener estas complicaciones? Me imagino que se refiere, porque se hace unos, unos segundos, a lo que explicabas ahorita, eh, de, de toda esta parte de, de las actitudes de los niños. Pues, bueno, en realidad lo que sí es muy importante y tú lo decías al inicio, Alejandra, es ir comprendiendo que cuando uno eh, va a hacer un tratamiento con los niños o con los adolescentes, para empezar, este, los niños son llevados al consultorio, o sea, el niño solito no puede agarrar la, ¿no? el carro, la combi, lo que sea, y desplazarse, bueno. por supuesto que no, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay cierto nivel evidentemente de dependencia de los padres. Eh, en este sentido, eh, se trabaja siempre de la mano con los padres también, pero nuestra función, al menos desde un punto de vista psicoanalítico, no es educar al niño, no es hacer que se porte bien, es entender, es comprender junto con él las cosas que le pasan, ¿sí? Si sí, por ahí los síntomas disminuyen, se modifican, perfecto, pero es que hay que ayudarle al niño a entender el mundo interno y las cosas tan intensas que él siente. Uh -huh. Los papás están incluidos en el tratamiento de forma periférica. Por ahí si sí observamos que los papás conviene que, que pueden recibir alguna asesoría, que puedan recibir algún apoyo, porque identificamos que quizá papá o mamá en realidad son quienes están presentando mayor dificultad y está, y está impactando en el niño, bueno, se puede sugerir que puedan acudir a un tratamiento. Hay, hay que siempre ver el caso por caso. ¿sí? Claro. Hay veces que uno evalúa, hay veces que uno recibe al niño de, y, y pensamos que quizá el niño no necesita el tratamiento, pero quizás si sí sean los padres. Entonces se sugiere, ¿no? Pero que sea condición que, los, que todos los papás deban de tener un tratamiento. Pues no, porque también hay papás que son muy sensibles, ¿no? como que son muy intuitivos, que son muy, digamos, muy este, están a favor del tratamiento. Hay otros que presentan más resistencia y entonces lo sacan del tratamiento y, ¿no? y lo mandan uh -huh. a la matemática, lo que sea, porque bueno, pensemos que el movimiento terapéutico va a impactar a toda la familia. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta de Katia, pero hice lo mejor que pude. No, no, no, sí, está perfecto. Mira, y ahorita preguntan, entonces, ¿este libro también lo podemos leer los que somos papás? ¿Podrían leerlo? Digamos, no, no es una guía para padres, no, no es como una guía, pero vamos, provee información acerca del desarrollo infantil, de los tipos de juego y juguetes correspondientes a cada edad, de los síntomas predominantemente que llaman la atención. Eh, digamos, en ese sentido, si sí, sí pudiera informar a los, a los padres, aunque no es un manual necesariamente, eh, vamos, como para papás y qué hacer con los hijos y cómo jugar, sino tiene un enfoque un poco más clínico. Sí, Pero bueno, igual sirve, ¿no? Sí, sí, claro, porque finalmente de una u otra forma está dirigido a especialistas ¿no? que van a trabajar este tipo este, de técnicas desde cualquiera de los enfoques cuando el niño está en el, en el consultorio, ¿no? cuando el niño va sí. a, a, a terapia. Quizás perdón, perdón, quizá sirva como un apoyo para que los padres estén enterados de, qué, de cuántos modelos psicológicos, de cómo funcionan, de qué pacientes atiende, qué terapeuta, de cómo debe de ser el terapeuta. De, o sea, en ese sentido me parece ser que puede ser útil. Exactamente, y de todas maneras también como para saber qué es lo que el terapeuta, sea el enfoque que ustedes elijan, es lo que de alguna forma trabajaría sí. y, y, con, el, con su hijo, ¿no? Sí. Hablando de los tipos eh, de juguetes para cada este, etcétera, nos hacen una pregunta muy interesante que dice, ¿no sería importante educar a los papás para que enseñen a sus hijos a jugar con juguetes tradicionales y no con celulares y tablets? Aquí yo te la quisiera, bueno, me gustaría que la respondieras, pero también darle otro contexto, porque finalmente tenemos esa situación, Ana, uh -huh. ya ¿no tenemos esos juguetes eh, tradicionales en los que a lo mejor tú podías ver de manera, Directa o poner al niño en cuestiones de, que hablabas en los principios, cuestiones de psicomotricidad, cuestiones de en donde pones en juego su, sus procesos cognitivos, ¿no? Ahorita ya estamos más enfocados, pues a esta parte, ¿no? Yo, yo considero, digamos, creo que el niño va a jugar con lo que tenga enfrente. Uh -huh. O sea, el niño que puede hacer un juego simbólico va a agarrar una varita del árbol y la va a transformar en una espada, en una pistola, en la varita mágica, en... no sé, ¿no? Lo que sea. No es... no necesita cosas tan elaboradas necesariamente como para poder establecer una actividad lúdica o para poder jugar. Ahora viene un tema, si los juegos tradicionales son mejor que los de ahora... Desconozco, creo que también hay que ir entendiendo el cambio de época. Hay juegos muy tradicionales, ¿no? La pelota, este, bueno, no sé, este, la cuerda, ¿no? Este, bueno, quizás no. va a ser difícil ver a un niño jugar con el balero, pero vemos a niños que meten y sacan cosas, ensartan, ¿no? Este, vamos, con, con algunos materiales. Es interesante esta pregunta en el sentido de... Que el tema de la tecnología tiene que ser entendido a partir de la edad del niño, qué edad tiene y cuánto tiempo va a estar expuesto a estos, a estos este, dispositivos. ¿sí? Uh -huh. Podemos esperar que un niño de dos años, tres años, este, pues esté horas en la tablet, ¿no? A veces, uh -huh. pues bueno, uno enchufa al niño, ¿no? Este, uh -huh. Y ya, porque no delata dice, bueno, no, por ahí también uno tiene que involucrarse en una actividad de imaginativa, en una actividad de vamos a jugar a los piratas, vamos a jugar a las princesas, a lo que sea que quieran, sin necesidad necesariamente del dispositivo electrónico. Pero los conflictos infantiles, como los conflictos de la adolescencia, uh -huh, se sí. van a presentar... Con los tradicionales o con la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo sé, este, un, eh, vamos a pensar un adolescente que de pronto está jugando en la tablet un juego cuya narrativa es ganarle al otro, ¿no? Bueno, pues son esas cosas que le pasan al adolescente, ¿no? Quién es mejor, quién es más guapo, quién es más inteligente, la comparación, la rivalidad, se pone ahí. Sí. Ahora, si ya tenemos el adolescente aislado que no sale y que no, bueno, por ahí nos preocupa, pero entonces el niño va a, a jugar con lo que tiene. ¿Son nocivos los recursos tecnológicos? No. ¿Son mejores o eran mejores los tradicionales? No. Debe de haber un adulto dispuesto a jugar, a recibir el juego del niño, a permitir que el niño también explore, ¿no? Bueno, que se ensucie, que se manche, que se caiga, que se sí, sí, sí. trepe árboles, que corra, que juegue con otros niños. Ahora es complicado, ¿no? El tema de la pandemia, por ejemplo, vino a coartar un poco eso, eh, o, a, o a limitarlo. Pero creo que el tema de los dispositivos hay que dosificarlos, hay que ver el tema de la edad. Hay muchos juegos tecnológicos de destreza, de habilidad, de memoria, ¿No? ahora ya no lo juegas con las tarjetitas, pues lo juegas en la pantalla, pero bueno, creo que sí, y hay mucha información sobre los tiempos y las edades en relación al uso de, de dispositivos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, dice, si un niño lleva un desarrollo esperado, ¿es recomendable que aún así vaya a terapia? Si es así, ¿hay beneficios muy notables para que continúe su desarrollo? Hay autores, hubo autores que pensaron, eh, por ejemplo, Melanie Klein, una psicoanalista británica, pensó en su momento que psicoanálisis infantil para todos, ¿no? psicoterapia para todos. por ahí Ana Freud no estaba muy de acuerdo, decía, bueno, no tiene que ser necesariamente que a todos los niños los vamos a meter a un tratamiento terapéutico. Conviene observar, eh, por ejemplo, hay que pensar si el niño... ¿Ha estado atravesando por alguna situación dolorosa, traumática, algo impactante? Hay niños que a veces son muy silenciosos en los síntomas, ¿no? Eh, o viceversa, si por ahí tenemos niños que sí están presentando síntomas, conviene. Si la escuela, luego la escuela es, es, es el... el, el el lugar donde las maestras o los maestros observan, ¿no? Es que el niño está apagado, ya no participa, no juega en el recreo, este, no juega con sus compañeros, está muy enojón. Entonces la escuela a veces eh, da el reporte a los padres. Entonces ahí sí conviene, cuando hay síntomas, ¿no? Creo que no hay que generalizar, que a todos hay que intervenir terapéuticamente. Si hay síntomas, adelante es una posibilidad... Que permite, eh, digamos, tampoco que estamos exentos, ¿no? De que el niño está en terapia y después ya va a estar perfecto su desarrollo. Pues no, porque pasan cosas en la vida que por ahí quién sabe cómo, cómo lo resuelva, pero sí es una herramienta importante. Eh, alivia mucho al niño tener un adulto que lo comprenda, ¿no? Que, Ay, esto, esto también, esto lo entiende, ¿no? No, no solo me pasa a mí. Eh, y hay beneficios en la, en la psicoterapia infantil los síntomas se reducen, desaparecen el niño puede socializar de mejor manera puede tener una entrada a en la pubertad y a la adolescencia mucho mejor armado por ejemplo ¿no? Okay. Muy bien, aquí nos pregunta Charlie, espérame porque ya la perdí por estar buscando otras ¿hasta dónde llega el límite entre un niño activo y un niño hiperactivo? esa sería una pregunta interesante para un neurólogo y eso es muy, muy bueno que, que se haga esa pregunta porque algo que nosotros digamos yo desde la parte psicoterapéutica tengo que entender ¿sí? que no puedo trabajar en solitario yo me tengo que ayudar de otros especialistas, de otros profesionales de la salud porque por ahí hay síntomas, por ejemplo pensemos que a lo mejor el chiquito está presentando la niña, lo que sea, está presentando eh, una ansiedad desmedida, sí, por situaciones internas, emocionales, ¿no? Situaciones vivenciales, o a lo mejor porque también hay, hay un asunto orgánico que hay que atender. Entonces, por ahí uno hace la valoración, uno va observando en las entrevistas, ¿no? Bueno, el niño es activo, o de plano no se puede quedar quieto, ¿no? Lo que sea. Y si de pronto nosotros observamos que conviene la referencia, conviene la intervención de otro profesional de la salud para valorarlo, entonces hay que mandarlo con el neuro, con el psiquiatra, bueno, con el paro psiquiatra, hay que ver qué está pasando. A veces uno, cuando está en las entrevistas con, con, con el paciente, con el niño... Por ahí a veces lo, el relato de los padres no cuadra con como uno ve al niño, ¿no? Entonces los padres dicen, no, es un demonio, no, no se quede quieto. Y uno dice, ay, pero me aguantó los 45 minutos, o sea, no. así como que una cosa de TDA quizá no tanto, entonces todas estas cosas nos dan pie para poder hacer una buena impresión diagnóstica, Ir viendo más o menos también, Alejandra, qué recurso terapéutico es lo que el niño necesita. Necesita. Uh -huh. ¿no? Por ahí no es un psicoanálisis, por ahí es algo, vámonos, un cognitivo conductual, sí. algo más activo. No sé, ¿no? Entonces hay que hacer estas, estas valoraciones. Que fíjate que por eso me gustó mucho el libro, o sea, que lo, estaba, que, lo, que lo comencé a leer, porque finalmente, como tú dices, cada enfoque va a tener su, eh, bueno, su base y su propósito. Claro. como lo acabas de decir no todos los niños son para una psicoterapia de fuego basada en el psicoanálisis, lo el psicoanálisis. otros son para la parte cognitivo-conductual dijiste en un principio cada uno es un contexto diferente cada uno es una historia diferente y un tratamiento diferente ¿no? por aquí hay otra pregunta Ana dice es que acababa de entrar no lo encuentro pero le alcancé a leer así rapidísimo que hasta qué edad eh, hasta, que, hasta qué momento eh, se determina eh, que ya eh, la terapia dio sus resultados. Esta es una pregunta. Esta es una pregunta. Me dan un segundito. Perdone eh, por interrumpir la atención, pero es que tengo una situación. Este, eh, eh, no te Quiero mi intervención porque tengo. La... Encontré la pregunta. Perdón, perdón. Esto no sucede a menudo, ¿eh? No te yo estoy a punto de hacer lo mismo porque estoy viendo que se me está acabando la batería y todavía hay varias preguntas ¿Cuándo es el mejor momento de dejar de ir a terapia? Es la pregunta. ¿Cuándo es el mejor okay. momento de dejar ir a terapia? Híjole, es que a mí me hacen unas preguntas que me emocionan, ¿eh? A <risa> ver Los resultados cada, cada modelo psicoterapéutico como tú decías tiene un fundamento teórico distinto Un propósito ¿Tiene una concepción de la problemática infantil eh, un poco diferente? Evidentemente eso va a cambiar la técnica. ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que un tratamiento psicoanalítico, si uno, bueno, cuando los pacientes preguntan, oiga, ¿cuánto tiempo? Uno tiene que ser franco y decir, no sé, o sea, un proceso psicoanalítico lleva más tiempo. Toda la vida No. Pero bueno, el psicoanálisis no va a decir, mire, 10 sesiones o 15 sesiones, 3 meses y listo. Uh -huh. ¿Qué? Porque su fundamento es, vámonos a lo profundo del psiquismo, vamos a ir comprendiendo defensas, pensamos que existen ¿no? las fantasías inconscientes, pensamos que hay todo un armado estructural de la personalidad y sobre eso nos vamos. Pero a un psicoanalista no le interesa tanto modificar una conducta, Claro. Sino comprenderla, entender de dónde viene, por qué surge el síntoma. Pero quizá un cognitivo conductual sí puede decir, bueno, quizá cuatro meses a una vez por semana y entonces vamos a trabajar sobre esto más específico. No es tan abarcativo, es más específico, ¿no? Gestalt, bueno, quizá seis meses, no sé, ¿no? De tratamiento y listo, tantas número de sesiones. Uh -huh, uh -huh. Yo pienso que los resultados tienen que servirle al niño, no a los padres. Suena feo, ¿no? Pero a veces llegan los padres, es que quiero que tal, ¿no? Y a lo mejor el niño trae otra demanda. A lo mejor al niño le pasan otras cosas, ¿no? Entonces uno trabaja con lo que el paciente necesita, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, no puedo yo, ¿no? No sé otros modelos, pero bueno, yo no puedo hacer que el niño esté se le quite lo berrinchudo, pero los berrinches van a ser un síntoma bien importante, porque no está aguantando la frustración. Uh -huh. Pero así como que yo diga, ay, esto, ¿no? Él, se trabaja con la necesidad del paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo va a depender de cada modelo terapéutico? Cada uh -huh. modelo terapéutico tiene su propuesta. Y cuando ya decimos, Tantán se acabó, pues nuevamente, por ahí un cognitivo conductual dice, uno suficiente, ya trabajamos tantas sesiones, tantos meses, aquí terminamos el tratamiento. Por ahí, ¿no? Hay, hay niños que a lo mejor llegan a los 10 años y de pronto están muy interesados en su vida mental, en su vida emocional, y, y uno los empieza a tener de niños y siguen con, con nosotros de adolescentes y de pronto se termina el tratamiento, ¿no? Porque la adolescencia dice, bueno, me separo, ¿no? Eh, lo que yo sí diría es que la o sea, un buen tratamiento psicoterapéutico es una inversión, porque un buen tratamiento psicoterapéutico a cualquier edad, ¿no? Eh, permite la posibilidad de armar mejor la estructura de la personalidad, fortalecer al yo, la posibilidad de enfrentar las cosas que vienen, ¿no? Resolver conflictos, por ahí tomar decisiones diferentes, este, yeah. mejores trabajos, mejores vínculos. Entonces, bueno, yo creo que es una, una inversión. Perfecto. Ana, en lo que me salgo de cuadro un momentito, porque si no se nos va a cortar la transmisión. Ok. okay. Explicas un poquitito acerca de cómo, eh, desde el enfoque, tu enfoque, el que tú manejas, cómo se trabaja la psicoterapia de juego ¿Te parece? Ok, okay. Sí, nada más muevo acá tantito yo también. Lío, ¿eh? Perdón por tanta interrupción conmigo. Este, bueno, ¿cómo se trabaja la psicoterapia de, de juego desde un modelo de psicoanalítico? Eh, partiendo de la idea de que el niño tiene un mundo interno. Partiendo de la idea de que al niño le pasan cosas, de que genera fantasías, de que vive emociones muy intensas. Hacemos una propuesta, digamos, por ejemplo, técnicamente entrevistamos a los papás. Primero queremos una entrevista con los papás para que nos cuenten lo que el niño evidentemente no nos puede contar sobre su desarrollo. Nos interesa la historia familiar, nos interesa la historia de los padres. Eh, vamos o a sea, hacer una serie de, de, de preguntas en las entrevistas, quizá una, dos, por ahí dos. Y después tenemos una eh, sesión de juego de diagnóstica con el niño. El psicoanálisis en psicoterapia de juego trabaja con una caja de juguetes en donde en la primera entrevista diagnóstica con el niño vamos a ver qué hace con los juguetes que se le muestran, vamos a ver qué tipo de narrativa lúdica es la que va a hacer, con qué tipo de ansiedad el niño entra, ¿no? ¿Cuáles son los recursos por ahí defensivos que usa? Y posteriormente, si consideramos que es un, un, un paciente, un niño que se puede tomar en un tratamiento de esta índole, bueno, ya hacemos el encuadre, explicamos a ambos cómo vamos a trabajar los días a la semana. Uh -huh. Sí, un modelo psicoterapéutico, psicoanalítico, por ahí conviene ¿ya? la frecuencia en las sesiones, quizás sean dos veces por semana a más, por ahí si el niño puede una, buena. Hagamos el esfuerzo de que sean dos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, se utiliza una caja de juego individual para cada niño, por ejemplo, distinto de otros modelos, que es una caja de juguetes para todos. Uh -huh. okay. eh, acá es una caja de juegos individual porque consideramos que esa caja de juego que va a estar, eh, digamos, que va a contener juguetes y materiales, los cuales el niño puede usar a su disposición, es el símil del mundo interno. ¿No? Es el símil de las cosas que le pasan. Entonces, bueno, el niño llega a una sesión de 45 a 50 minutos, ¿no? Tiene su caja de juguetes allí, el niño la usa, la utiliza, hace la expresión lúdica, puede invitar al analista o no a jugar, pero el analista tiene que interpretar, ¿no? O Esta es la diferencia con otros modelos, uh -huh. la interpretación en el juego del conflicto que le está sucediendo, la interpretación de lo, que, de lo que uno está observando en el juego. Es como si el juego fuera un sueño, ¿no? ¿Qué quisiera decir esto? ¿Por qué está haciendo esto, no? Muy bien, es un, parece ser que el osito se siente un poco celoso. Uy, qué celoso, se ha de sentir el oso porque... No sé, ¿no? Uh -huh. eh, más o menos así se trabaja, pero bueno, si quieren saber más van a tener que comprar el libro. Comprar el libro. <risa> o estudiar el psicoanálisis también, ¿no? Por ahí sí les gusta. Sí, sí, sí, como tú bien dijiste, dependiendo del enfoque que cada quien le, le, le, con el que más se sienta cómodo, yo por ejemplo soy cognitivo-conductual, ah, este, en la Universidad Franco-Mexicana se trabajan todos los, eh, todos los enfoques, entonces bueno, realmente la verdad es que créanme, yo ya lo estoy leyendo, es un libro que está resultando muy útil, como le dice Ana, muy digerible, uh -huh. entonces Ana... Eh, ¿Cómo ves, si nos cuentas de qué manera pueden adquirirlo? Porque ah, me están preguntando sí. varias personas por ahí. Claro. ¿Cómo pueden adquirir el libro? Y pues le das tú la noticia. De lo que me dijiste. <risa> de la sorpresa. Miren, la sorpresa. El, texto, el libro... Okay, lo tengo que poner así ¿va? para que se vea. Oh, es que estos fondos del Zoom. Pero, bueno. yo te lo pongo si ah, puedes. perfecto. Ahí sí. se ve muy bien. Este, el texto lo encuentran en todas las librerías del país en todas en toda las librerías está y también está en Amazon eh, ¿Sí? también está en modo ebook o, ¿también? ¿también? ¿También, es? ¿También? Eh, ¿También? exacto, libro electrónico y este, hablando de tecnología que yo, que no me late tanto este, ¿Sí? bueno, está en Amazon todas las librerías del país y el otro texto el de 15 cuentos infantiles está en Amazon, es el okay. Amazon. ¿Sí? y bueno, avisarles, este, Alejandra la comunidad que está acompañándonos el día de hoy, que la editorial se puso generosa el día de hoy con nosotros y está eh, obsequiando a las personas interesadas en el libro un 20% de descuento okay. directamente en la librería de Pax Terracota, porque es un texto editado por Pax Terracota, eh, directamente en la librería de la editorial pueden adquirir su libro con el 20% de descuento. Eh, o sea, bueno, comentando que estuvieron en la presentación del libro de la Universidad Franco-Mexicana. Mexicana. Ok. Bueno, pues como ya escucharon, para todos los que quieran adquirirlo por ahí, eh, Mar Mendoza nos estaba preguntando eh, y otras personas lo pueden adquirir directamente la editorial. Ana eh, eh, hace unos momentos me acaba de pasar el link de la editorial, precisamente yo lo voy a ah. poner en el, eh, más bien en, el, en los comentarios de este video ahorita que finalicemos para que eh, ingresen, y lo único que tienen que comentar es que estuvieron en la presentación del libro y que van eh, por parte de la Universidad Franco-Mexicana, por ser comunidad franco-mexicana, tienen el 20% de descuento. Exacto. Ana, me encantó platicar contigo. Muchas super gracias. Es entendible, digo, finalmente, aunque eh, manejemos dos enfoques diferentes, eh, finalmente, pues, vamos en la, misma, en la misma línea. Me gustó muchísimo esta plática que tuvimos y me gustaría aquí, pues, Siempre lo hago con todos nuestros invitados, comprometerte a, a ver eh, una invitación a que podamos tener más lives. Nosotros de manera regular eh, tenemos eh, diferentes presentaciones. Ahorita suspendimos un poquitito la parte de los temas porque te cuento que estamos de manteles largos, Este año cumplimos 40 años, es el sí, 40 sí, aniversario de la, de la universidad. Entonces por ahí me van a ver muy seguido, eh, va a haber algunas sorpresas vamos a empezar a presentar a fin de mes precisamente por esta por este 40 aniversario entonces pues qué mejor también que festejarlo con este tipo de oportunidades con esta presentación de, del libro eh, y me gustaría como te dije ya eh, nos podríamos de acuerdo que pudieras estar tú de manera pues esporádica de manera regular como tú quieras con diferentes claro. temas con respecto al enfoque que tú manejas y por ahí, a lo mejor más adelante, invitarte también a nuestros programas de actualización profesional eh, con respecto a la parte de psicología, no sé, algún tema de psicoanálisis, alguna cuestión, claro. algún formado, la verdad es que estaríamos muy complacidos. ¿Te parece? Me encanta la idea, Alejandra. Muchísimas gracias. Este, yo más que comprometida, este, encantada de colaborar. Y, y también interesante, ¿no? Yo, yo me gustaría nada más que para finalizar, eh, hacer hincapié en que ningún, ninguna escuela es mejor que otra. Creo que eso ha sido un error, ¿no? Pensar que uno es mejor que otro. Eh, creo que aquí entendiendo la complejidad de la mente, la complejidad del ser humano, y que bueno, cada uno tiene sus aportaciones, sus ideas y, sus, y los fundamentos necesarios para la comprensión del ser humano, y que bueno, la idea es nutrirnos, ¿no? Enriquecernos y no... No, no hacer un asunto divisorio y este texto pues eso es lo que también lo que, lo que propone. Y bueno, pues por mi parte es todo, yo soy Ana Govea muchísimas gracias Alejandra por la invitación y yo encantada de colaborar y felicidades por el aniversario. Ah, muchísimas gracias, fíjate que me parece súper acertado e interesante lo que acabas de decir, o sea efectivamente ninguna escuela es mejor que otra y como te comentaba desde un principio, o sea también tiene mucho que ver con la personalidad del psicólogo. Ah. No, o sea, no todos somos para el psicoanálisis, digo somos porque, repito, yo no. Sí, eh, sí de verdad, eh, por ahí, bueno, te conoces y le mandamos un saludo a mi queridísima Gaby Polo, la verdad es que mis respetos también, ¿no? O sea, yo la conozco a él por parte de la universidad, ha sido docente, entonces no todos somos para lo que es el psicoanálisis, sino, sin embargo, desde nuestro enfoque, desde uh -huh. la postura de lo que nosotros trabajamos. Eh, bueno, podemos seguir haciendo precisamente eh, un trabajo de calidad, ¿no? un, Exacto. Una, este, un buen profesionalismo. Entonces, Exacto. Pues me encanta, o sea, por supuesto, vamos a tenerte. Y Muy pues bien. muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a todos los que nos vieron. Y Ana, antes de que te vayas, das sí. un... Das, das este, ¿Quieres dar tus datos? ¿Quieres aquí dejarlos antes de cortar la transmisión? Eh, sí, les pues, puedo dejar un correo electrónico si quieren, ¿Vale? para mí es me, mucho mejor. El correo electrónico es gmail.com Ok, de todas maneras ahorita lo ponemos igual este, en, el, en los comentarios del video para que quiera contactarse con Ana directamente lo pueda hacer vía correo electrónico entonces Perfecto. muchísimas gracias ana Con gracias gusto a compartir ti. esta tarde contigo muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto nuevamente por aquí por la universidad Plano Mexicana. gracias Bye. Hasta luego.